con tanta pena me buscaré otra mejor prefiero una que me quiera y si le quieres dímelo te daré una noche muy buena nunca me has dado tu amor y casi me corto las venas por poco paro ¡Gracias! No, no, no. a romperme el corazón, Y eso es una cosa muy fea, tú estás rompiendo el corazón, aunque la sangre no se vea, tú ya me has roto el corazón, sin corazón no hay noche buena. Uh-uh, uh-uh, uh